Muy buenas amigos, bienvenidos a Toxic Game Channel Hoy quería hacer un vídeo para poder eh, para que todos los contactos que tengo en Twitter eh, vean el, la dificultad con la que estoy trabajando ahora mismo fijaos este ordenador eh, merece ser arreglado. Claro que también ahí hay otro. Y arriba hay otro. En la otra casa hay otro. Y entonces diréis, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que, eh, eh, como os he dicho alguna vez, eh, mi padre era aparte de sargento, era eh, de la marina, ¿eh? no, no era policía ni nada, aunque bueno, tampoco pasa nada. Era sargento y era también electrónico, le encantaba, igual que a mí, la tecnología, se encantaba. Entonces, eh, hace como dos años y medio ya que nos dejó, y nos dejó con una cuantiosa eh, cantidad inverbe Ya esto ya me lo tomo ya un poco de cachondeo, ya han pasado dos años y medio, tampoco vamos a estar eh, de luto toda la vida, ¿no? Pero eh, muchas... <risa> Ayer lo comenté, creo que, que se lo dije a Ateco, sí, se lo dije a Ateco, le digo, he estado eh, mirando memorias externas. Y no es broma, aquí tenéis una de 5 terabytes. Espero que no se me caigan porque algunas son importantes. De hecho a esta le he puesto una de estos muy retro. Esta tiene 2 terabytes, esta tiene otras 2 terabytes. Y esta viene de 2 tb y por cierto, mm. a puntilla que es de, bueno, pues puesta en el ordenador tengo otras dos revisando todo el contenido. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 5, a la que le podemos poner 6, a la que le podemos poner 7, con cuidado porque luego es que voy a tener que mirarlas todas. 8, está me imagino que será de la misma cantidad, serán unos 2 terabytes, una cosa que... Esta podría ser un poquito más, vamos a ver cuánto, cuánto tiene, cuánto tiene, no lo pone. Pero pone series y programas. Creo que tendrá que tener 5 terabytes más o menos, que es más o menos, por ejemplo, este tiene 4 terabytes. Son buenas marcas. A ver qué me encuentro aquí en la bolsa. 5 terabytes. Creo que quedan dos. Otro de programas. Y otro. Y dos, que con mucho aje se lo he puesto a la Xbox Series X y ahí tengo memoria de sobra. Yo a día de hoy todavía no me he tenido que comprar una, una SSD externa. Externa, no interna, porque de eso hay que, habría que hablar. ¿eh? ¿Eh? Dice, oh, ay, el profesor Don Puff, Don Buff, que decía que Nintendo iba a ser una mierda y que, y que es, es el anti-Nostradamus, ¿no? Es todo lo que dice ocurre todo lo contrario. Increíble. Eh, increíble. Aparte de que no tienen ni idea de, de los videojuegos. La última ya ha sido lo del Halo. Pero bueno, esas son cosas minias, eh, lo que yo quiero decir con esto es que eh, el, lo que está costando eh, darle un uso a todas estas cosas, a toda esta tecnología que yo tengo aquí, por aquí, ahí muy rimbombante, pues eh, perdonadme, pero voy a... Tengo, tengo que tomar el tiempo, aparte, de, y no creáis que no estoy trabajando en el canal, ni mucho menos. De hecho, no he dejado el tema de Blizzard. Pero claro, metiéndome en el tema de Blizzard, me he tenido que meter en páginas, eh, en lo que viene siendo la prensa eh, de Estados Unidos, que es donde puedo encontrar un poco más sobre el caso. Incluso declaraciones de él en... En youtube que se pueden encontrar y tengo la idea de doblarlas yo sé yo no soy un doblador es, evidentemente pero así que algunas partes las tendré que doblar y bueno pues aquí he estado haciendo pues copio de, eh, de muchas cosas que ha dicho el, por ejemplo, le pregunta el presentador: mucha gente diría que es un tipo colorido, refiriéndose a Bobby Kotick, no conocido por las convenciones. Esta compañía construyó su imagen y estos problemas culturales tal vez sea eso. ¿Qué opinas de este argumento para el de.? Para el de que depende solucionarlo, es decir, para el que. Entonces lo he copiado literalmente, evidentemente necesito un repaso, porque las traducciones automáticas son como son. Pero le responde la, la periodista eh, rápidamente. Es increíblemente estúpido decir que un problema muy grande y complicado, y estoy encantado de eh, tener que decir eh, algo agradable, estoy encantada, no sé por qué, si esa es realmente lo que dijo, de que se haya deshecho de las cláusulas de arbitraje vinculantes. Todo esto es muy importante a tema en el tema de los contratos espero que todos los demás sigan su ejemplo pero sugiero que eh, algo como este eh, como esta persona pueda solucionar rápidamente es solo otra respuesta que esto pueda solucionar rápidamente es solo otra respuesta tonta dice la periodista al igual que sus respuestas eh, tantas eh, anteriores en las que no transmitió o informó a la Junta directiva. No actuó eh, sobre las quejas que recibió sin escuchar los detalles de cómo va a funcionar la Junta ahora que tal vez formen una especie de comité especial pero eh, déjenme decir algo si ha ganado mucho, sí, ha ganado mucho dinero para la empresa a lo largo de los años pero sus clientes están enojados con él y estoy hablando de sus eh, grandes clientes esto es del 22 de noviembre del 2021 la, las personas que hacen eh, la, los sistemas en los que se juegan sus juegos y sus accionistas están enojados en el, con él eh, las únicas personas que no están enojadas fíjate tú eh, eh, con él aparentemente es la junta directiva que entró eh, que eh, dio una declaración de apoyo hacia Bob Toddick, se fue eh, fue muy pobre simplemente una declaración ...escueta... ...simplemente muy pobre... ...y muy decepcionante... ...cuenta la periodista... ...hasta ahora... Eh, ...lo le dice el presentador... ...y bueno voy a dejarlo aquí... ...porque si no os voy a leer... ...todo lo que se ha... ...hablado... ...bueno... ...con respecto al canal... ...veréis... ...aquí hay muchas cosas... ...como veréis... ...que ya no tienen nada que ver... ...simplemente con las cosas de ordenador... ...que... ...en serio... ...o sea... 2 terabytes de, mem de memoria enteros, repletos, llenos y yo aquí, en fin, bueno, pero como hay cosas también personales, fotos de familiares y tal, pues entonces el, el tema de del canal pues eh, se está se está eh, tranquilizando mucho, pero no por ello significa nada, simplemente que estoy un poco más ocupado de lo normal. También muchos de ustedes estaréis muy ocupados. ¡Feliz Navidad! Y, y nada, y que yo como, como propósito, este año, aparte de ya arreglarme por fin la boca, ya tener la boca bien, espero, en enero o en febrero, eh, empezar la dieta, hacer el, el estudio de grabación, ponerlo mucho mejor y que la comunidad de tóxicos, bueno, tóxicos entre comillas, claro está, vaya subiendo. Así que muchas gracias a los 87 suscriptores que están aquí. Unos más, unos menos, algunos no sabrán ni que están, otros, pues bueno. Pero muchas gracias a todos, sobre todo a todos. Sois, eh, ¿qué voy a decir? Sois lo mejor, sois parte de mi familia. Sé que muchos de ustedes me seguís gracias a Twitter, donde yo ahí puedo, eh, aparte de anunciar, eh, eh, puedo también... Eh, incluso a veces dar mi opinión lo que está claro es que no se puede dar la opinión en, eh, en los posts de otras personas porque puedes acabar con menos amistades dicho esto amigos me despido y hasta la próxima disfruten de los videojuegos hizo en payne black back for load el hecho Empire 4, ¿eh? el Halo Infinite que pronto va a estar aquí uh, el Forza Horizon Si os viene un pipero a día de hoy diciendo yo no tenéis juego o ahora con la tontería de, de su <risa> Game Pass decirle mira ahí, ahí viene el verdadero pobre paz ahí está el verdadero pobre Paz muy buenas señores hasta la próxima amigos